Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que estéis genial. Este vídeo es especial para mi lista privada, pero también para toda la gente que comparte mis vídeos. Mirar. como sabéis, tengo una lista privada que es un sitio de membresías en el cual vosotros podéis acceder por un mínimo fee y luego pagos mensuales y tenéis muchísimas herramientas gratis que yo compro con opciones de desarrollador o de agencia, para que todos vosotros podáis tener acceso sin pagar un solo centavo a este tipo de herramientas. Y hoy voy a presentaros cómo podéis ahorrar montonazo de tiempo con la sindicación de contenidos, con Viral Tech. Para todos aquellos que no tengan claro qué es la sindicación de contenidos, es muy sencillo, la sindicación de contenidos es cuando tú tienes un, una pieza de contenido y la quieres publicar en muchos sitios al mismo tiempo. Existen muchos softwares que ya hacen este tipo de cosas, pero son de pago mensual. Vailante, que te voy a presentar ahora, es de un solo pago. Y en nuestro caso, la lista privada lo tiene gratis, sin ningún tipo de problema. Y es bastante más poderosa que otros tipos de sindicación de contenidos. Por ejemplo, tenemos buffer, te lo voy a presentar esto es buffer, buffer y es para sindicar contenidos tú pones una pieza de contenido y ellos te dan la opción de ponerla en múltiples sitios al mismo tiempo tienes una prueba gratuita de 14 días, puedes cancelar en cualquier momento no te piden tu tarjeta bancaria y puedes hacerlo, en el caso de buffer tú puedes trabajar con facebook Partners de Pinterest, LinkedIn. Ojo, no te dejan trabajar grupos de Facebook. Facebook ya no permite a ninguna herramienta publicar en sus grupos. Así que, bueno, eso no podrá ser. ¿vale? Tiene una extensión para tu navegador. Es muy interesante, pero insisto, es de pago, ese pago mensual. Vamos a ver si podemos ver los precios. Precios. Y qué es lo que contiene por cada nivel de precios. Esto va por niveles de, de, de poder. Mira, aquí es para publicar y para analizar. Tienes la versión PRO, 15 dólares al mes, hasta 8 redes sociales, 100 posts para publicar y un usuario. Nada más. Y si quieres algo más, te vas a 65 al mes. 8, también igual, 8 redes sociales, 2000 posts para publicar y 2 usuarios. Y ya si te vas a la del mes, 25 cuentas sociales, 25. Si tienes más de 25, pues tienes que hablar con ellos para ver si te pueden dar acceso a más de 25. 2.000 posts y 6 usuarios. ¿ven? Es lo que pueden hacer en Buffer. Luego la otra opción es HotSuite. Te voy a presentar solo estas dos, aunque hay más, pero estas son las más comunes. ¿Ves? Está HotSuite. Yo estoy en los dos, tanto en Buffer como en HotSuite. Pero yo no pago estos precios. Porque yo las compré hace años, años, años. Cuando lanzaron las redes y el precio era muchísimo mejor. Mira, para analizar en Buffer tienes que pagar un extra. Si no, no te deja analizar. En fin, son caras. HotSuite. Miren los planes. El profesional, el de equipos pequeños y tal. Vamos a ver los planes a conciencia. Aquí los tienes. Y aquí empezamos a hablar de este 29 dólares al mes. No como buffer, que son 15, pero no te da analíticas. Hotsuite sí que te da las analíticas. Te da 10 perfiles para arrancar, no solo 8. Programación ilimitada, no solamente 100 o 200 o 1000 como te pone el otro. Y un solo usuario, 29 al mes. Luego sale a 129, si te fijas aquí las diferencias son súper brutales, pero aquí no te dan analíticas, el otro lado sí. Y si quieres analíticas, pues tienes que pagar un poco más. 129 al mes, 20 perfiles sociales, toda la programación y tres usuarios. Y luego nos vamos a 600 al mes, con herramientas avanzadas, escalables, para grandes equipos de social media, pero solo de perfiles sociales. A mí me parece que estos son poquitos, porque yo tengo más. Así que yo tendría que pagar una burrada. Y luego el Enterprise que ya es para personalizados. Ya sabes cómo funcionan. Tú pones ahí un contenido y decides en qué redes lo vas a publicar. Esta es la interfaz de HotSuite. Ha cambiado mucho. ¿Ves? Yo aquí tengo todos. Tengo todas mis redes. Si le, voy a dar, si le doy a publicación nueva, puedo poner pines por separado. Y lo que te quiero mostrar es la cantidad de redes que puedes poner. Por ejemplo, aquí si yo le doy clic. Me aparecen, puedo publicar en grupos, yo tengo nueve grupos, puestos aquí, cinco cuentas de Twitter, 27 cuentas personales de distintas páginas, en fin, eh, tengo cuenta de Pinterest, tengo cuenta de LinkedIn, tengo un montón de cosas. Y todo eso a mí me sale tirado de precio porque, insisto, yo la compré en su día cuando la lanzaron y tuve una oferta súper, súper buena de lanzamiento. Pero ya no está vigente. Entonces ahora tú tendrías que pagar todo. Tal y como la marca la página de precios. Es decir, tendrías que pagar esto. Yo ni de lejos pago esto. Y tengo un montonazo de perfiles sociales. No solamente tengo de este un montón. Pero insisto porque yo la compré en su día. Cuando la lanzaron con las ofertas de lanzamiento. Y lo mismo pasó con Viral Tech. Te voy a presentar Viral Tech. Es esta. Sin pagar anuncios. Sin hacer videos. 100% tráfico gratuito en minutos, ¿por qué? pues porque estás indicando y tú estás poniendo un solo contenido en muchas redes sociales este software te desencadena gratis tráfico de compradores con unos solos clics todas estas redes las tiene no solamente las chicas que tienen los otros dos sino tiene bastantes más ¿ves? Blogger Tumblr, Google, este ya no se usa pero este, el Wordpress esto no lo tienen estos a menos que pagues suficiente para esos perfiles sociales. Si no, no. Aquí está los testers. Bla, bla, bla, bla. Tráfico en demanda. Quiero llegar al precio para que veas la diferencia. Esto es lo que hace. Ya lo veremos ahora por dentro. Fácil postear contenidos. Crea ilimitadas imágenes virales. Comparte en un solo clic hasta 15 sitios sociales. No cuentas. Sitios. Cientos de imágenes virales ya listas para que tú las uses. Creación de imágenes en masa. En bulk emails. En fin. Varias cosas. Ahí está el Add to card. Y aquí te dice que el Little. una versión básica. Todas las características. Pero un solo perfil. Para cada una de las 15 redes. Tienen 15 redes. Y tú puedes tener un perfil. En cada una de esas 15 redes. 5 dólares al mes. No es nada. Y cancelas cuando tú quieras. Luego el Pro, que te incluye 10 perfiles por cada una de las 15 redes. Es decir, 15 por 10. Son 150 y 10 al mes. También está bastante bien. Luego tenemos el ilimitado, que son todo ilimitado para todas las redes. 17 dólares al mes y también cancelas en cualquier momento. ¿vale? Ahí lo tienes. Súper bien. Yo, en su día, en el lanzamiento, compré la versión más alta, no esta que ves aquí, sino una más alta, que es la versión de agencia. Y yo tengo la capacidad de crear cuentas en ViralTech. Te lo voy a mostrar por dentro. Es esta, ¿ves? Yo he puesto para testear mis cuentas de blogger. Luego viene on Top Viral. Top Viral es una red que tienen ellos y tú ya lo pones en automático. Lo mismo ViralTech. ViralTech son dos redes de sindicación que ellos tienen y tú en automático las tienes ya, no tienes que hacer nada. Ni crear cuentas, ni nada. ¿Ves? Ahí está. Muy sencilla. Tienes un calendario. Para que tú puedas poner tus tus contenidos por adelantado. Porque se puede programar. Imágenes. Tú puedes usar tu editor de imágenes. Crear imágenes en masa. O hacer collage de imágenes. Si le doy al editor de imágenes. ¿Ves? Es este es, el, es común. Es el, el más conocido de todos. ¿Qué tiene de diferente y de interesante? Pues... Puedes subir un background y tienes templates para poder usar. Puedes adicionar textos. Ves aquí. Nos pones el texto que tú quieras. Imágenes, efectos y backgrounds. Las imágenes, el brillo, escalas de color. Luego los backgrounds que ya tienes hechos, prediseñados. Mira. Si quieres poner vídeo o efecto Polaroid. Ya lo tienes. Es muy, muy sencillo. Luego viene el contenido. En este caso yo hice dos para probar pero tú puedes hacer los que quieras, importar desde WordPress, importar desde Yoosin o subir tus propias imágenes. Y luego la sindicación, que es lo más importante. Aquí tú pones los contenidos que quieras publicar y aquí te aparecen las redes para que tú las publiques. En My Network tú tienes todas las redes sociales que puedes sindicar. Todos tus, tus perfiles de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de Pinterest, de InGur, de Blogger, de Tumblr, de Wordpress. En fin, todos estos. Tú te haces. Tú simplemente los das de alta y se acabó. Yo esto ya lo he dado de alta como ejemplo. Y ahora te lo voy a mostrar. Si le doy a Wordpress, le damos clic. Y me va a decir que ponga mi cuenta de Wordpress. Pero no lo voy a hacer. ¿Vale? Y esto es lo importante. Usuarios. Yo tengo la versión de agencia. Yo puedo poner aquí más usuarios, todos los usuarios que yo quiera, porque tengo la versión de agencia. Yo compré en su día la versión de agencia, para que veas, Viral Tech Pro Agency, es decir, yo puedo crear cuentas, así que yo puedo darle a toda mi lista privada su propia cuenta para que tenga todo y pueda indicar su contenido muy fácil. Por ejemplo, en mi contenido voy a usar este contenido, que es una imagen sin más, fea, ¿Ves? Es fea, pero bueno, es para que tú veas cómo, cómo funciona. Y de título le voy a poner Prueba Publicación Viral Tech Esta es una prueba para publicar en mis blogs de Blogger en automático todo al mismo tiempo por ejemplo y aquí en URL, tú le vas a poner en el caso de Blogger. Caso de Blogger. Porque si usas Facebook o Twitter o LinkedIn, aparecen en la otra parte. En el caso de Blogger, yo le voy a poner, por ejemplo, 20 en mi sitio web. Y este enlace va a aparecer abajo de la imagen cuando yo lo publique. Después voy a elegir la red que quiero publicar. Aquí aparecen todos mis blogs de Blogger. Viene Top Viral para que también se ponga en los Top Virals. Y viene Viral Tech. ¿Quieres poner Viral Tech? Sí o no. Y ya tú lo pones sí o no. Y aquí para que tú lo pongas en estos sitios. Gratis sin necesidad de crearte cuenta. No los voy a poner porque es en español y eso está en inglés. ¿Vale? Y voy a elegir aquí, por ejemplo. Eh, embudo de ventas gratis. Y, por ejemplo, Donald Tuck Money. Y con esos dos. Y aquí lo puedo postear ahora o ponerlo para más tarde. En el, ahora mismo lo voy a postear para que veas que se pone. Le Vamos a dar a post. Y me va a aparecer esto. Dice prueba de publicación viral tech". Ya fue compartida. Aquí también. Y como ves son mis blogs de blogger. ves Prueba de eh, publicación viral tech. Y aquí está el enlace por el hecho de tar Así de fácil. Yo no tuve que hacer nada. Este es el otro. ¿Ves? Y así de fácil es. Y tú puedes, lo voy a cerrar, poner todos los blogs de blogger que quieras. Por ejemplo, tú vas a Main Network. Y si yo quiero en Twitter, por ejemplo, le doy clic. No hay ninguna. Y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí todos Twitter. Adiciono. Y me va a pedir que autorice a viraltech al con Twitter. No lo voy a hacer ahora, pero ya ves que es muy, muy sencillo. No tienes que hacer nada más. Simplemente autorizarlo y ya está. ¿Cuál es la ventaja? Hombre, pues que te deja publicar en todas estas redes al mismo tiempo de una sola vez. Y también puedes, si quieres, utilizar la... Voy a darle clic aquí. El Schedule. cuando Puedes seleccionar el, la fecha y hora. Por ejemplo, tal día, a tal hora. En, en que son horarios estás para que lo tomes en cuenta y lo calendarizas, muy sencillo tiene muchas ventajas yo uso varias herramientas como ya lo sabéis, yo uso HotSuite yo uso Buffer y yo uso Vital Tech. porque no todos te permiten en lo mismo esta cuenta es un... un la que compré específicamente para mi lista privada. Yo tengo la mía privada. Y ahí están mis redes. Aquí no están. Esta es simplemente para darle acceso a mi lista privada. Super herramienta que se llama Vidal Aquí tú tienes ya todo lo que has hecho. En, en estos días. Evidentemente si le das a más. Pues no aparece nada. Solo tienes una. Y de esta manera. Puedes ahorrarte un montón de tiempo. Publicando en muchísimas redes. Al mismo tiempo. Sin ningún problema. Has visto ya lo sencillo que ha sido. Tú si ya pones lo que quieras compartir y lo compartes. Sobre todo cuotas virales, eh, imágenes virales, vídeos, todo eso se puede sindicar. Y tú vas a tener más visitas porque mientras más contenido publiques, pues la gente va más a ver tus sitios web. Bueno, pues lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Si estás en mi lista privada, no te preocupes porque vas a tener el acceso en muy breve. Os va a llegar directamente a vuestro correo el acceso a Bailantec. y si no estás en mi lista privada hombre suscríbete porque realmente te conviene, te conviene porque vas a tener acceso a muchas herramientas que de otra manera serían un gasto constante para tu presupuesto y con eso pues es muy baratito tenerlas y disfrutarlas con un muy pequeñito fin mensual. Se despide Vete Romerito, espero que estés muy bien, que pases un día genial y recuerda que este año pase lo que pase